Pasó este fin de semana algo muy espectacular, según Nicolás y según Diosdado fueron unas elecciones ejemplares, según los dos como primero salió Nicolás diciendo salgan a votar, salgan a votar a conciencia por el que quiere, pero las fotos y las manifestaciones y lo que ocurrió demostró totalmente lo contrario, porque hubo agresiones, o heridos o encarcelados los mismos de la guardia utilizaron sus armas para intimidar a los contrarios bien sea de parte de Diosdado bien sea de parte de Nicolás o sea esto es, esto es un circo lo que se demostró este fin de semana en las votaciones del PSV Para los candidatos que van a participar en, la, en las próximas elecciones Ahí ya nos dimos cuenta ¿Qué se puede esperar de esto? Ahora la pregunta Que sale a todo esto es ¿Vale la pena Entrar a un diálogo con el Régimen de Nicolás Maduro? ¿Vale la pena Ir a elecciones a final De año cuando sabemos que Si entre ellos mismos se hacen Trampas, si entre ellos mismos Se atacan, si entre ellos mismos Hacen cosas absurdas ¿Qué se puede Esperar? O sea, yo no quiero ser a fiesta porque estoy de acuerdo a un diálogo estoy de acuerdo a unas elecciones transparentes pero el problema está es que al final del ejercicio cambian los patrones que se impusieron voy a poner un ejemplo Nicolás habla de un diálogo perfecto que se va a realizar en, en México y que va a participar Noruega y que va a participar una cantidad de países y que van a haber y que se está hablando Perfectamente con la oposición ¿Cuál oposición? ¿Enrique Capriles? Enrique Capriles lo que está haciendo es buscar Protagonismo porque Enrique Capriles Está como teta de gitana, caído Ya Capriles na nadie de copia Entonces él va como parte de la oposición Van de la asamblea nacional Que es chavista, eso no se puede llamar Oposición, entonces después de que Vemos estas elecciones aquí que son Las elecciones internas que es, Son las elecciones entre ellos Para supuestamente porque todos son ¿no? Bueno compañeros y todos son amigos y todos son chavistas y todos son revolucionarios, pero aquí lo que están demostrando es que son una mano de ampones la forma como actúan, mi abuelo decía una frase muy cierta, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y así está pasando, si esto está pasando en las elecciones internas del PSV que es de ellos, que es chavista, que es revolucionaria que es dictadora, que bueno como la quieran llamar, que es socialista que se puede esperar a un eventual diálogo o a unas eventuales elecciones para fin de año Ahora muy acomodado Nicolás Que los diálogos no comiencen ahorita, Sino que comiencen ya vísperas a las elecciones Y claro ya cuando se acerca Que ojo Cuando se está acercando el día a las elecciones Entonces dice No podemos por motivos de no sé qué nos demoramos, entonces aplacemos las otros tres meses, mientras tanto ya han pasado las elecciones Vuelvo y digo, no quiero ser aguafiesta, quiero ser claro Pero la pregunta es, ¿vale la pena caer en el juego de estos señores? Dice, definitivamente aquí se vale de todo Y cuando se enfrentan entre bandidos, se agarran de lo que sea Los insultos y golpes en las primarias chavistas revelan el profundo enfrentamiento entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Ojo, la grieta que hay y esto debería aprovecharlo la comunidad internacional y la oposición. Aquí Vale es el que manda, así sea, a la maldita sea. Entre más bandido sea, más respeto tiene. Desafortunadamente, eso es lo que hay ahí. Las elecciones internas fueron una muestra de indisciplina, profundas grietas internas, desprecio por las trampas de algunos candidatos, monopolización de recursos e imposición sobre el personal de la administración pública. Ojo. Y lo que vamos a contarles aquí Es una pequeña parte de lo que pasó o sea, Fueron unas de las más principales Pero lo que pasó fue absurdo Porque fue a nivel de todo el país Nosotros les vamos a contar dos o tres cositas nomás, Pero para que se lleven una idea De lo que se puede esperar de esta clase de gente Pero antes los invito a que se suscriban A nuestro canal, leen like Activen la campanita de notificaciones y compartan con todos tus amigos en las redes sociales. Ustedes son los que hacen de que esta noticia la sigamos manteniendo día a día. El que ustedes leen like, que activen la campanita, el que nos sigan, el que compartan sus comentarios. Eso hacen que nosotros nos mantengamos para estar aquí. Lo que nos dicen como los chismosos del paseo, aquí donde todos lo contamos. Así salgan tomándose fotos o saliendo por televisión como un par de amiguis cogidos de la mano. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han tratado de disimular las profundas diferencias en la lucha por el poder y eso fue lo que demostraron en las elecciones internas que los abrazos y las manifestaciones públicas, hermano, amigo, son solo una excusa para mantenerse en lo que ellos llaman su famosa revolución bolivariana. En Zarare, milita militantes del PSV denunciaron las agresiones que recibieron por parte de escoltas del alcalde Jean Gerardo Ortiz quien aspira a reelegirse. Hubo varios heridos que fueron trasladados hasta el más cercano centro asistencial, ojo, entre ellos mismos, o sea, hubo plin, plin, plin. Balín, también pasó en el estado Falcon, hubo varios golpes entre militantes donde se ve más de un centenar de cédulas de personas supuestamente fallecidas cuyo documento de identidad se usaría para votar en las elecciones del PSV, esto no es nuevo los fallecidos en las elecciones de Nicolás tanto en la asamblea como en la presidencia salieron a votar Qué cosa, qué milagro, definitivamente esa es una ciudad una, una tierra de, de milagros, porque que los fallecidos salen a votar. Ahora en la frontera del Táchira hubo problemas en varios municipios Se pasan de porquerías algunos sectores del equipo regional del partido Con sus cupulitas queriendo incidir acomodar candidatos Sabiendo que puede ser expulsado el alcalde dijo Con profunda indignación hay que ver el nivel de porquería Ojo se refiere a una colega Aquí la candidata Sandra Sánchez, la bicha esa que es tan aduladora de ustedes allá La quiere meter a como de lugar Pucha, la maldita sea, pero tienen que acomodarla. Gómez también dijo, hoy nos damos cuenta de que toda la estructura de todo el partido es manipulado por mesas. O lo está diciendo uno de ellos mismos, es manipulado por mesas. A la vez que se pregunta si eso es una elección de base y limpia. Y llamó lacra y basura al diputado Jonathan García Igual que a Rosales Aleta les dijo, sean serios, sean serios, por lo menos dejen que la base elija. Mire cómo colocaron los centros de votación a su antojo, el joven alcalde dirigiéndose a los cuerpos de seguridad. Acuérdense que esta es una elección interna del PSV. Es muy, dis muy distinta a una elección del Consejo Nacional Electoral donde ellos están simplemente para resguardar la máquina y el orden público. No están ahí para decidir quién entra o quién no. En la fría hubo enfrentamiento entre simpatizantes de los candidatos. Uno de los factores que incidieron fue el uso que Freddy Bernal hizo de los recursos para imponer su candidatura, incluso desde el primer momento cuando impuso que él fuera el postulado O sea, él toma recursos del gobierno para postularse nuevamente Eso no es legal, esto ya es un descaro En Aragua el dirigente Joffre Graterol denunció que había sido golpeado Ojo, responsabilizó al general Rodolfo Clemente Marco Torre Gobernador del estado y aspirante a la reelección de cualquier ataque contra él y contra su familia Ay wey madre, esto es caliente Definitivamente, bandidos lo que más preocupa es que sea precisamente el alto oficial instruyendo a cometer un delito de tipo electoral donde ordena registrar con fotos, oígase bien, registrar con fotos la participación del personal bajo su mando y garantizar el apoyo pleno a la gestión de mi general gobernador. José Gregorio Sánchez, es concejal, denuncia que el general... Marco Torres habría ordenado que los empleados de la gobernación tomaran foto de la boleta mostrando por quién votaron y se la enviaran. Eso significaría coacción y no respetar el derecho al voto secreto. El ejército hasta el momento no ha sido capaz de, de tratar de poder contener estos alborotos. Fueron incapaces de contener los enfrentamientos. Claro está que si no pudieron con una pobre señora militante... ¿Recuerdan la señora que salió en un video diciendo que Maduro era un HP? O sea, un hijo pródigo, ustedes ya saben a qué me refiero Que no se merece ser presidente porque los había abandonado y los había dejado solos después de miles y miles de promesas Y después de que sale ese video, se vuelve viral en todas las redes Entonces cogen a la señora, la meten por allá, le lavan el cerebro y le dicen Bueno, o usted se calla o usted ya sabe lo que le puede pasar Tiene que declararse loca y se declaró loca para que supuestamente lo que había dicho era por causa de su problema mental Si esto, si el ejército se vio opacado por una, una pobre viejita que la vimos nosotros ahí Mucho menos va a poder controlar a todas estas víboras que lo único que tienen es ansias de poder. Desafortunadamente eso es lo que hay. Y esa es la triste realidad. Así salgan Nicolás y Mauro diciendo que fueron unas elecciones súper exitosas y que participaron más de 3 millones. Bla, bla, bla. Nadie se lo cree. Hay que pensar. ¿Jugamos a las elecciones? ¿Jugamos a un nuevo diálogo? ¿O retomamos otra posición? Porque con esta clase de personas definitivamente hay que esperar lo que sea. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.